Hola amigos, en esta ocasión les voy a contar el, cómo se tuvieron dificultades para poder tener la aprobación del BCPNP Tech Pilot. Como ustedes saben, nosotros llegamos en julio del 2019 con todas las esperanzas de empezar a hacer experiencia profesional en Canadá. Nosotros queríamos venir desde México, aquí a Canadá, a través del Express Entry. Pero nuestros puntos nunca eran lo suficientemente altos. Siempre estuvimos por debajo de los 400 puntos. Cuando para poder ser seleccionado en el Express Entry, en los últimos draws, en los últimos meses y años, han estado por arriba de los 430 puntos. Iba a ser muy difícil que nosotros pudiéramos alcanzar tantos puntos estando fuera de Canadá. Fue por eso que nosotros decidimos empezar a buscar alternativas. Nos venimos con un permiso de estudiante y un permiso de trabajo. Ana vino a estudiar a Thompson Rivers University, un diplomado de Human Resources y por ende, al yo ser su esposo, me vine con un permiso de trabajo abierto. Una vez que empecé a trabajar, yo le comentaba a mi esposa, oye, una, ya con esta experiencia laboral, que empecemos a convivir en un país donde se habla inglés vamos a subir nuestros, nuestro idioma como espuma vamos a poder eh, generar experiencia laboral y vamos a poder alcanzar esos eh, puntos del express entry cosa que estábamos muy equivocados ya que el inglés tiene su curva a muchos no nos es tan fácil el poder eh, avanzar el inglés de manera tan rápida y seguramente a muchos de ustedes pues también se les dificulta el inglés ya que aunque se vayan a cursos, se vayan a, a un diferente lugar, pues creo que el reto realmente está en el que puedas entender las diferentes pronunciaciones, entender los slangs y todo eso que lleva un proceso, no es de la noche a la mañana, ni de un mes a otro, todo, todo lleva su tiempo. Había un tema justamente de... De extrañar a la familia y que pues principalmente nosotros estábamos en diferentes lugares. Ana estaba en Kamloops y yo aquí en bornaby Nos veíamos cada 15 días, en el mejor de los casos cada 8 días. Diario videollamadas, pero definitivamente no, no es lo mismo. Es entonces ahí cuando nos da justamente una sensación de querernos regresar a México. Definitivamente no nos sentíamos cómodos en este país, que había sido una de nuestras metas durante mucho tiempo y quisimos regresarnos afortunadamente por la vida y por cuestiones diversas nos quedamos y nos mantuvimos en el proyecto de quedarse en Canadá llega a febrero aproximadamente y yo presento mi examen IELTS saco 5.5 de manera que es un intermedio avanzado y con esos puntos que saco del examen de inglés hago mi Perfil o continúo el perfil que tengo del BCPNP Tech Pilot y con la experiencia profesional canadiense que yo ya había juntado al estar acá, alcanzo los puntos necesarios para ser nominado en el BCPNP Tech Pilot. Yo ya me sentía muy contento, dije: Wow, por fin, ahora sí la nominación ha sido aprobada, eh, ya no vamos a necesitar que Ana esté estudiando, yo con el PNP aprobado, pues ya vamos a aplicar a la residencia. Ya solamente es cuestión de que mi empresa me comparta la oferta laboral que actualmente me dio y una referencia de que estoy trabajando a tiempo completo aquí en Canadá. Estaba completamente equivocado, ya que, que no solamente era necesario tener una carta laboral y una referencia de que estaba trabajando en mi empresa, sino que también necesitaba otros documentos que apoyaran el SPNPTAC Pilot. Mando un correo a mi empresa diciéndoles y mostrándoles que yo ya tenía la aprobación o la invitación del PNP y les pido apoyo a la brevedad posible, ya que yo ya tenía entendido que ellos apoyaban en, la, en el tema del PNP. Una vez que yo ya recibí la invitación, me dicen, tienes hasta un mes para subir todos tus archivos. Me contesta mi empresa, no te podemos apoyar. Marco por teléfono directamente a RH y me dicen, lo sentimos. Necesitas agotar todas tus posibilidades para poder conseguir la residencia permanente por tu cuenta. Y si aún así no lo pruebas, tienes que intentarlo con nosotros poco antes de que se te expire tu permiso de trabajo actual. Quiere decir que eh, todavía me faltaba aproximadamente un año y medio. Cuando me dicen eso yo me quedo así de no manches. Me voy a tener que esperar un año y medio. Empiezo a hacer todos los cálculos y digo... Si nosotros nos venimos a través de esta posibilidad o de esta forma, de que mi esposa se viniera como estudiante internacional y yo con permiso de trabajo, era justamente para que empezáramos a tener mayor posibilidad de tener un PNP o sumar puntos. Empiezo a hacer los puntajes y empiezo a proyectar con la calculadora del Express Entry, que a lo largo de 1, 2 y hasta 3 años los punta el puntaje máximo que íbamos a alcanzar del Express Entry iba a ser aproximadamente de 450 puntos o Aquí sea que iba a ser muy arriesgado ya que tendríamos que seguir pagando la, la escuela de Thompson Rivers University estar pagando doble renta estarnos viendo cada 8 o 15 días y eso sin la garantía de que nos pudiéramos conseguir el tema de la residencia íbamos a estar gastando demasiadísimo cabe mencionar que venir como estudiante internacional es muy caro estamos hablando de más de 30 mil dólares al menos el primer año y nosotros habíamos visualizado que íbamos a poder conseguir la residencia en un plazo no mayor a dos años ya que yo tenía las altas probabilidades de conseguir un trabajo eh, directamente en el área profesional en el que me encuentro yo soy ingeniero en telecomunicaciones todo el área de sistemas todo el, el tema de TI en Vancouver, en British Columbia, es bastante solicitado y de hecho hasta tienen un programa que se llama el BCPNP Tech Pilot para poder atraer ese talento y poderles dar la residencia permanente. Cuando me dice eso mi empresa yo me quedo así de no manches, o sea, ¿de qué sirvió todo ese esfuerzo? Todas esas posibilidades, si en teoría la, la empresa que me su se supone me va a apoyar, pues me está diciendo, me está cerrando las puertas. Nos quedamos así como, pues de a seis nos quedamos bastante aguitados y dijimos, bueno, pues ya no hay otra forma más que seguir eh, viendo, a ver si podemos alcanzar un C2 del de inglés y seguir pagando, gastando todos nuestros ahorros y a ver si podemos alcanzar el tema de la nominación a través del Express Entry por el Canadian Experience Class, considerando que esos son puntos arriba de 440 entonces yo ya tenía solamente eh, aproximadamente tres semanas de haber de que eh, la invitación del PNP se caducara ya prácticamente las posibilidades eran muy bajas para nosotros eh, lo platicamos y pues simplemente dejamos correr el tiempo como si ya no pudiéramos aplicar al PNP porque de plano inclusive RH me había dicho pues no tienes que haber agotado y, y después de haber agotado todas tus posibilidades tienes que compartirnos evidencia de todo lo que has intentado para saber si te vamos a poder apoyar. <risa> Fue así de, de verdad, o sea, es un proyecto que hemos estado intentándolo de, de todas posibilidades desde hace aproximadamente tres años y aún así pues no podemos alcanzar esos puntos. Me mandan una liga donde hay unos PDFs. Por cierto, aquí en Canadá, o al menos esa ha sido nuestra experiencia, tanto la página de gobierno como, al menos en mi trabajo y en algunos sitios, inclusive ahora del nacimiento de nuestro bebé, todo, todo es un pdf, léelo, aquí está cómo criar a un hijo con tu pdf, cómo tener el tema del nacimiento, de darle el pecho, eh, todo ese tipo de cosas vienen en el pdf, todo, todo, todo aquí en Canadá es pdf, están muy habitados a que la gente lo entienda por sí solo, por sí sola, entonces... Me mandan este, este documento donde dicen, mira, conoce bien todo lo que es el Express Entry y agota todas tus posibilidades. Y es entonces ahí cuando yo me veo en la necesidad de hacer una documentación mostrándole a mi empresa que ya habíamos intentado todo y que conocíamos cómo funcionaba Express Entry es por eso que hice, hicimos el video de cómo funciona el express entry y se detalla clara, claramente cuáles son los puntos de los años, de los años pasados los dos pasados así como todas las posibilidades y las características de cada programa hago mi plan muy elaborado a detalle mencionando todo lo que hemos intentado y la, nuestra proyección a aproximadamente a unos 2 3 años y que aún así no iba a juntar los puntos y decido hablarle a mi manager, a mi jefe directamente. Y pues eh, dicen, hay un ¿qué tal si sí? Eh, el no ya lo tienes garantizado. Entonces le pregunto, oye, ¿qué posibilidad hay de que pueda recibir tu apoyo? Tú como mi jefe, ¿qué puedes hacer para poder eh, persuadir a recursos humanos de que me puedan apoyar? Entonces mi jefe es muy analítico, es muy... Eh, es es buena onda eh, apoya demasiado pero necesita entender muy bien las cosas como son le explico y entonces me dice definitivamente necesito un documento donde muestre todo lo que has intentado y cómo te ves en ciertos años hice el documento me tardé aproximadamente unos tres días de, de investigación eh, y es ahí que una vez que se lo comparto me dice perfecto pásamelo y yo voy a hablar directamente con la, a, la la directora de recursos humanos de mi empresa. Para eso cabe mencionar que ya nada más quedaban como una semana, quedaban como siete días para que se caducara la invitación del PNP. Dos días después me dicen, ok te vamos a contactar con la parte de nuestros abogados y te vamos a apoyar a hacer el llenado de tu PNP. Wow, me quedo o así sea, de no mames, neta fue una sensación de alivio y al mismo tiempo como algo no increíble. Estaban haciendo una excepción en mi perfil, principalmente por el historial y la calidad de trabajo que he venido realizando no solamente aquí en Canadá, sino también en México. Ya que como saben, la empresa en la que estoy trabajando también tiene sede en México y yo estuve aproximadamente casi cuatro años trabajando allá. Cuando llego a casa, hace una especie de transferencia. Sí tuve que renunciar a la empresa de México y hacer un nuevo contrato, pero sí mantuve algunos beneficios estando aquí en Canadá. Definitivamente el comportamiento, tu experiencia y la calidad de persona que eres en tu trabajo va a hablar mucho, ya que si tú empiezas a negar muchas cosas, si tienes actitud poco flexible, eh, nosotros como latinos generalmente somos muy, nos quedamos normalmente más de la, del tiempo Y que tú hagas un trabajo de calidad va a dejar huella para poder solicitar permisos O para pedir favores En este caso todo este tiempo que yo había estado trabajando tanto en Latinoamérica como aquí en Canadá Siempre mantuve altos niveles de desempeño la satisfacción al cliente es algo que siempre se valora para muchas empresas. Hacer tu máximo esfuerzo siempre va a tener buenos resultados. En este caso el, el esfuerzo no lo hice durante dos semanas, tres meses, un año, dos años. Es un perfil que se viene trabajando desde la universidad, desde, inclusive desde antes es todo un historial de comportamiento, de esfuerzo personal a través de alcanzar las certificaciones o de simplemente crear los vínculos es un trabajo que se va ganando poco a poco y no es de la noche a la mañana, es algo que definitivamente se tiene que elaborar si a mí me hubieran preguntado hace un año ¿tú crees que vas a obtener la residencia permanente? la, la, la respuesta que yo les daría es no lo sé, pero necesito intentarlo si no lo intentas y no te esfuerzas para conseguirlo no vas a poder saberlo si lo vas a conseguir. En este transcurso va a haber muchos tropiezos como el que nosotros tuvimos. Tuvimos tropiezos del invierno donde definitivamente dijimos ya nos queremos regresar. El segundo tropiezo fue cuando dijimos oye pues es que mi propia empresa me está negando la, la, la aprobación del PNP. ¿Qué hubiera pasado si nosotros cuando estábamos en México nos hubiéramos inmovilizado y hubiéramos dicho jamás vamos a obtener eh, la residencia? ya sea ni por Express Entry, ni por PNP, nos hubiéramos quedado allá. Lo tienes que intentar, requieres hacer tu máximo esfuerzo para poder lograrlo y poder agotar tus posibilidades. De preferencia, no solamente consigas el permiso de trabajo, sino alternadamente busca alternativas. Una de las opciones que nosotros habíamos considerado siempre fue el PNP, sin embargo nunca nos habíamos metido de fondo. Fue hasta que llegamos acá que nosotros nos tuvimos que empapar de lleno para poder eh, tener ese, ese conocimiento del PNP y que la empresa nos pudiera patrocinar. Un patrocinio que sin duda alguna no hubiera sido posible si yo no hubiera tenido experiencia laboral en México y ese patrocinio tampoco hubiera sido posible si mi comportamiento o mi desempeño hubiera, tenido, hubiera sido mediocre, hubiera sido consideramos... ...que tomaron en cuenta el, la excelencia del aporte profesional a la empresa... ...para decirle al gobierno de Canadá de... ...oye, si necesito a este empleado aquí en mi empresa... ...visualícense así, visualícense como profesionales... ...visualícense con la posibilidad de que pueden conseguirlo... ...no les voy a decir que es fácil, es completamente muy difícil... ...y si ustedes piensan que simplemente llegar aquí y se van a abrir todas las puertas... ...definitivamente no tienen que hacer un trabajo excepcional tienen que luchar con gota tienen que luchar gota a gota para poderlo conseguir es aquí como nos sentimos agradecidos de haber tenido esta oportunidad como ustedes saben el resultado una vez que obtuvimos la aprobación del PNP eh, pudimos sacar un permiso de trabajo este permiso de trabajo nos permitió deslindarnos del Permiso de Estudiante Internacional. El haber hecho eso, nos eh, hace una transferencia del MSP como trabajador interno. Bueno, como cuando tienes un permiso de trabajo, a partir de enero del 2020, ya no se paga el MSP y el Estudiante Internacional paga 75 dólares al mes. Al haber hecho esta transición, el permiso de trabajo del de estudi estudiante internacional se cambia el permiso de trabajo basado en el permiso de trabajo de, de, de que recibió la aprobación en este caso de mi cuenta y el MSP ya no lo pagamos. <coughs> eh, ya recibimos nuestros permisos de trabajo, se caducan en noviembre del 2022 y al haber aplicado por el BCPNP Tech Pilot en modo papel, es decir, por fuera del Express Entry. Vamos a esperar de aproximadamente de 15 a 18 meses para poder recibir el resultado de nuestra eh, residencia permanente. Hace dos semanas, que vendría siendo eh, a inicios de febrero del 2021, ya recibimos el número de folio de el, eh, la residencia permanente. Pasaron aproximadamente seis meses para poder recibir ese número. Es un proceso más lento comparado mediante el Express Entry PCPNP pero bueno ahí ya se tiene y ya se está del otro lado se espera que aproximadamente a la mitad de esos 18 meses se reciba una carta por parte del gobierno para que nosotros podamos solicitar la carta de antecedentes no penales cuando estamos aplicando por este método no podemos adelantar este proceso tenemos que esperar a que nos manden esa carta de que el gobierno está solicitando nuestros antecedentes penales desde de, de, de México para eso lo que vamos a estar realizando es ir a una agencia policíaca o directamente a la Embajada de Canadá. Eh, eso es hasta ahorita lo que sabemos. Y vamos a dejar nuestras huellas digitales. Esto son muy diferentes a los biométricos. Los biométricos son para el gobierno de Canadá tenerte en la base de datos. Y las huellas digitales va a ser para que hagan un escaneo en la base de datos de México para saber si tenemos algún antecedente penal. Una vez teniendo la carta, seguirá el proceso. Los resultados los tendremos aproximadamente en febrero del 2022. Puede ser antes, puede ser después. Y sobre todo ahora considerar que hace unos días el gobierno de Canadá lanzó 27 mil invitaciones al Express Entry a perfiles que tuvieran inclusive 75 puntos de los 440 o más allá de esos puntos que estaban solicitando. Eso es una locura. Y por lo que sabemos son solamente perfiles que cumplen con el Canadian Experience Class cosa que hubiéramos aplicado a ese siempre y cuando nos hubiéramos eh, registrado al Express Entry y estuviéramos dentro del pool con nuestros 350 puntos y la experiencia canadiense. Ese fue un video de entretenimiento <risa> donde les contamos básicamente cómo fue que tuvimos dificultades para poder recibir el sponsorship de mi empresa. Como les decía, no es nada fácil, pero hay que intentarlo. Haz tu máximo esfuerzo para que lo puedas lograr. Saludos y cuídense mucho.